Y efectivamente existe este laptop 2 en uno que parece una tableta llamado el MateBook y e. como se pueden dar cuenta vienen muchas cosas en este empaque que se divide en dos. Para los que les preocupaba cómo ingresar la información pues está este teclado que como vamos a ver dentro de poco tiene unas teclas muy cómodas y también aquí podemos ver la Matebook E o I, que tiene un factor de forma muy liviano, bastante delgado, como pueden ver soporta el M Pencil de Huawei, tiene un lector de huella lateral, una entrada USB-C para carga rápida y este puerto que sirve, para conectarlo con el teclado efectivamente así viene la oferta y para los que se preguntaban sí, efectivamente trae e incluye el cable USB-C a USB-C y también el marranito de carga o cargador que en algunas marcas, sobre todo a nivel de celulares lo quitan aquí está incluido y es de carga rápida entonces básicamente en esa caja y con el M Pencil de segunda generación tenemos todo lo necesario para consumir contenidos, producir contenidos e inclusive como lo van a ver más adelante en este video se puede hasta jugar y el marranito de carga tiene las paticas que corresponden a Colombia y a muchas regiones de Latinoamérica. No se preocupen, no son las redondas que son europeas y de otros países, son las propias, las de aquí. Y ahora vamos a ver el teclado, cómo viene. Aquí simplemente procedemos a abrir la caja. Que... Bueno, y si no se dan cuenta, debajo tiene unas cintas y en el momento de abrirlo, si las dejan, nunca las van a poder abrir, lo cual me pasó tras bambalinas en este video. Así que háganse la vida más fácil, quiten esas cinta. Bueno y ahora vamos a ver el teclado, cuyos materiales de construcción están bastante bien. El diseño es muy cómodo, las teclas son grandes. ¿Tiene espacio para mejorar? Sí, efectivamente lo tiene, porque el ajuste es un poco extraño para acceder a la cámara toca doblarlo atrás pero miren el trackpad es grande las teclas también tienen buen espacio pero falta la ñ ahora vemos acá tiene procesador intel y iris x que es precisamente el tipo de tableta discreta aquí nuevamente vemos que tiene el lector de huellas para acceder rápidamente a windows porque efectivamente tiene windows y aquí no vamos a tener problemas de compatibilidad con el software Windows 11, todas las ventajas, inclusive como ya lo he dicho Microsoft, va en el futuro a soportar aplicaciones de Android. Lo cual va a garantizar que vamos a poder consumir y producir contenidos sin ningún problema. Fíjense, todo contramarcado, todo bastante bien armado. Y vamos a ver el M Pencil de segunda generación. Efectivamente... Tiene mejoras a nivel de diseño, fíjense aquí lo podemos ver, muy bien empacado, trae algunos goodies, la documentación y aquí podemos ver que tiene algunos repuestos, precisamente a nivel de puntas. Ahora vamos a ver el en pencil como tal fíjense, una punta translúcida, muy interesante, aquí lo estamos desempacando, quitando esas cintas, y es muy hermoso, es ligero, se ve muy parecido a un esfero normal, pero obviamente funciona y se adapta a este factor de, de forma. Aquí debo decirles que es súper importante, pese a que es magnético, que lo pongan en la posición correcta si no, no solo no va a cargar sino que va a ser más difícil vincularlo a la MateBook y entonces aquí lo estamos mirando cuando lo prendamos sabremos si va a estar en la posición ideal o no porque si no, no solo se puede caer sino como les decía anteriormente no va a funcionar y cuando lo vayamos a usar no va a tener carga ahora vamos a la configuración ya estamos aquí para configurar la huella. Como ven, hemos actualizado a Windows 11. Así viene el paquete de venta, lo cual es fantástico. Y miren esta configuración. Está bastante bien. 8 GB de RAM. Windows 11 de 64 bits. Procesador Intel. Y miren, aquí está terminando de hacer esas actualizaciones de Windows 11 precisamente. Y vamos a ver todas las sorpresas que trae cuando termine. Aquí ya vemos que corre efectivamente aplicaciones como Adobe Express, como Spotify, Disney Plus y toda la suite de Office. Para los que quieran producir, fantástico. Aquí... Y sí, estamos viendo bien. Se puede jugar en el MateBook I o E. Sí, como pueden ver, se puede jugar y se puede ganar usando el MateBook I, pese a que tiene una tarjeta discreta, funciona bastante bien. Obviamente habrá algunos juegos donde la exigencia pues es mayor y se va a sentir un poco más colgados pero para estos títulos como el que acaban de ver funciona bien como pueden ver Xbox Game Pass funciona muy bien en la, en la plataforma de PC del MateBook y e. prácticamente es un computador completo con algunas ventajas como el factor de forma delgado el teclado y también el M-Pen de segunda generación. Bien, al conectar correctamente el M-Pen de segunda generación, o sea, lo ponemos en la parte derecha, ya va a quedar no solo cargando, sino vinculado. Una vez ya el Stylus o M-Pencil de segunda generación se encuentra vinculado, podemos inclusive llegar a configurar lo que hace. Entonces acá le podemos decir en qué mano se está usando, emparentar el el pencil, fíjense ya, lo vemos acá, ya vemos varias cosas como la configuración y la forma de editar el menú, por ejemplo, funciona con, con OneNote, con Paint y demás. Puedo inclusive usarlo para hacer recortes, fíjense, le digo que un nuevo recorte y acá elijo el área que quiero y listo, aquí ya aparece. Puedo usar el en Pencil de segunda generación inclusive en Whiteboard Como les voy a mostrar actualmente Prueba Obviamente con más tiempo Idea 1 El tema Y hacer Una serie de mamarrachos Para después transformar esto en una idea ganadora que me genere mucho dinero bueno y otra de las cosas interesantes es que se puede hacer colaboración multipantalla y fíjense aquí estamos buscando desde nuestro smartphone Huawei estamos buscando al MateBook i e y lo encontró encontró el Nova y básicamente aquí ya está Mostrando Esa conexión Entonces aquí vemos el Nova Podemos inclusive Ver algunas de las imágenes Vamos a ver Ajá. Espero que no vaya a salir nada comprometedor De las imágenes que hay en el teléfono Entonces aquí ya lo estamos abriendo y fíjense puedo empezar a navegar la galería de mi teléfono sin ningún problema bueno y el MateBook E no es perfecto efectivamente le hace falta una tarjeta de video dedicada porque ahorita tiene una discreta una Iris Xe que funciona bien pero en algunos juegos AAA puede llegar a colgarse por otro lado nos gustaría contar con más memoria precisamente para instalar muchos más juegos y sacarle el jugo de lo lindo pero en general la experiencia es bastante buena el sonido como ustedes lo van a ver acá funciona bien y eso que no está, no lo he subido al máximo, fíjense, Tiene muy buen sonido, la visualización uh -huh. Ustedes mismos pueden ver los ángulos de visualización En general, creo que es un buen dispositivo para uso casero O para temas de oficina, por así decirlo, en este nuevo modo normal Para tener un híbrido, poder viajar sin algo que pese demasiado Ahora el, el case es un poco extraño Fíjense que acá está la cámara Entonces toca abrirlo para tomar las fotos El M-Pen De segunda generación Tiene sus temas Porque a veces se suelta bastante fácil Pero funciona bien O sea la latencia no se siente Es bien interesante Fíjense ahí se, se sale Un poco de, del case fácilmente Pero son cosas menores No, no es algo que uno diga por esto no lo voy a comprar, no. Y como pueden ver, la huella es rápida y funciona sin problema. En general es un buen dispositivo. Falta ver el precio porque ese puede ser otro de los talones de Aquiles. Pero la experiencia es buena, es táctil, tiene Windows. Que sería ideal si viniera con la versión Pro. Pro pero entendemos que eso también le añade costos y obviamente la marca va a querer tener una oferta que sea entre más accesible mejor, precisamente para que muchos más consumidores lleguen a tener el MateBook y e. El teclado es grande, el trackpad también funciona sin problema, fíjense, tiene Wi-Fi 6, entonces si usted no necesita algo demasiado potente, más que todo para consumir contenidos y de vez en cuando hacer temas de producción, este podría ser el terminal siempre y cuando esté dentro de su presupuesto.